¡Hola chicos! ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¡Les habla el Profe David! Uf. En esta oportunidad les traigo una nueva actividad llamada Stop Motion. Esta técnica requiere realizarse de manera progresiva. Yo lo que utilicé en este video que les voy a mostrar es un dominó. Y fui sacando foto por foto a través del programa de Stop Motion. Vamos a ver el video motion es un trabajo a través de fotografías donde se fotografía un objeto inanimado que no se puede movilizar que no tiene vida y le vamos a ir sacando foto por foto como nosotros hicimos en el otro trabajo de las secuencias de imagen y vamos a ir secuenciándolo para que tenga movimiento a través de fotografías de distintas secuencias en la que el objeto inanimado va cobrando vida a través del movimiento ¿Y les gustó? Bueno, ahora quiero ver sus actividades, sus dibujos, sus stop motion, sus gifs. Así que espero que puedan mandarme los, los trabajos, me mandan comentarios y denle muchos likes. Y suscríbanse al canal como siempre les digo. ¡Hasta luego!